Soy la señor Neve y hoy os traigo un cuento de amor. Hoy os traigo el cuento de Adivina cuánto te quiero, de la editorial Cooking, de Sam McBride, ilustrado por Anita Jeram. Cuando queremos decirle a alguien cuánto lo queremos, no sabemos cómo medirlo. El amor no tiene color, no tiene medida. Nuestras amigas, las liebres, intentarán decirnos ¿Cuánto se quiere? Era la hora de dormir. La liebre pequeña, color de avellana, se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre, color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero, le dijo. Uf, oh, no creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. Así, dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos. ¡Pues yo te quiero así! Le respondió. ¡Mmm! ¡Cuánto! Pensó la liebre pequeña. ¡Yo te quiero hasta aquí arriba! Añadió la liebre pequeña. ¡Y yo te quiero hasta aquí arriba! Contestó la liebre grande. ¡Qué alto! Ojalá yo tuviese brazos tan largos, pensó la liebre pequeña. Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Te quiero hasta la punta de mis pies, dijo. Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, dijo la liebre grande color de avellana, alzándola por encima de su cabeza. ¡Te quiero todo lo alto que pueda saltar! <risa> Se reía la liebre pequeña, dando brincos arriba y abajo. ¡Pues yo te quiero todo lo alto que puedas saltar! Sonrió la gran liebre y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto! Pensó la liebre pequeña. ¡Cómo me gustaría saltar así! Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó la pequeña liebre. Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo la liebre grande. ¡Qué lejos! pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño ¡Ay! que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, y a la enorme oscuridad de la noche nada podía estar más lejos que el cielo te quiero de aquí a la luna dijo y cerró los ojos eso está muy lejos dijo la liebre grande eso está lejísimo la gran liebre color avellana acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna y vuelta. Y con colorín colorado, este cuento ha acabado. Si te ha gustado el cuento, puedes compartirlo y no te olvides darle al like. Y escribe en los comentarios qué te ha parecido y si quieres que cuente algún otro cuento. Y de suscribirte. ¡Nos vemos!